Hola, el tema de este vídeo es el uso de la robótica en el aula, lo que llamamos robótica educativa. Vamos a hacer una pequeña introducción a lo que es la robótica educativa y vamos a hacer un repaso por la oferta actual de las distintas soluciones que hay de robótica para trabajar en el aula. Eh, empezaré comentando que el, la robótica en el aula es una forma más de trabajar el pensamiento computacional, Realmente lo que estamos planteando es la programación del comportamiento de un sistema físico, donde se superan los límites de la pantalla, lo cual resulta extremadamente motivador para el alumnado, la posibilidad de poder programar el comportamiento de, de un objeto eh, en el espacio. En ese sentido, eh, es importante que tengamos claro qué es lo que entendemos por robot. Un robot es un sistema eléctrico y mecánico que dispone de una unidad de control donde mediante programación eh, este robot puede ejecutar una secuencia de movimientos para realizar una tarea. Eh, un robot tiene seis sistemas. El primero es el chasis o el esqueleto, es la estructura, el armazón. Tiene unos mecanismos móviles o un motor que es lo que le proporciona el movimiento. Dispone normalmente de unos sensores que son los, eh, los órganos de percepción, lo que le permite captar información del exterior para en función del análisis de esa información moverse. Dispone de una unidad de control, el cerebro, la unidad de procesamiento, la que contiene el programa y que analiza el entorno para a continuación dar órdenes y ejecutar movimientos. Los conectores que aseguran la comunicación con esa unidad de procesamiento, y la fuente de alimentación, que es la que proporciona la energía. Casi todas las soluciones de robótica que existen en la actualidad para aplicar en el aula eh, utilizan el esquema de una interfaz de programación visual, donde la programación se genera conectando bloques. El programa se puede crear directamente sobre el robot o se puede crear con un ordenador y con una tablet y luego enviárselo al robot mediante un cable usb, una conexión bluetooth o una conexión wireless. Eh, vamos a analizar las distintas soluciones que hay en el mercado. Vamos a empezar por una de las más extendidas, es la robótica de lego y ahí vamos a citar pues dos opciones interesantes. Una es la lego WeDo We 2 de reciente implantación, donde el pack incorpora una conexión por bluetooth al ordenador, es un kit que tiene 280 piezas y que permite diseñar hasta 16 modelos distintos de, de robot y en su electrónica tiene un hub inalámbrico que se conecta con el ordenador y a ese hub van conectados un sensor de inclinación, un sensor de distancia y un motor. Eh, se programa con una herramienta propia o también se puede programar con Scratch y es eh, una solución de robótica pensada para alumnos entre 7 y 12 años. Si subimos un poco en las soluciones de Lego en edad, pues el Lego mister EV3 es, eh, se corresponde con la segunda generación de Lego NXT y es un kit que tiene múltiples piezas con las cuales se pueden hacer distintos modelos. Eh, dispone de un brick o una unidad de procesamiento sobre la cual se conectan distintos tipos de sensores. Un sensor de distancia, un sensor táctil, un, sensor, un girosensor y un sensor de color y que se programan con una herramienta específica, con una aplicación específica, y representa una solución interesante para alumnos entre 10 y 21 años. Eh, saliéndonos del mundo del ego, otra solución de robótica interesante es Mowai. Mowai es un robot autónomo y es programable, está basada interiormente en tecnología Arduino, viene ya ensamblado, eh, con lo cual nos centramos no en el montaje del robot, sino en la programación del robot. Dispone de distintos sensores, distintos componentes electrónicos y se programa con una herramienta de programación propia, pero también se puede programar con Scratch para una edad recomendada entre 8 y 18 años. Eh, una solución parecida es la solución que aporta BQ, el Primboot Evolution. Eh, es un robot autónomo, también basado en, en tecnología Arduino, que se monta fácilmente y que, bueno, tiene el atractivo de poder adornarlo con distintos skins o distintas pieles. Se programa, tiene distintos sensores, motores, lo que le permite moverse en distintas direcciones. Se programa con una herramienta propia que es BitBlock y también tiene una edad recomendada entre 10 y 16 años. Otra solución también en esta misma línea de tecnología Arduino es el mBot el robot educativo, que tiene también, se monta fácilmente, no tiene esa capacidad como en el caso de Lego de, de diseñar distintos modelos de robot, pero sí que tiene la posibilidad de programarlo utilizando una herramienta propia que es Mbot, que está basada, es un derivado de Scratch ¿no? y es una solución súper interesante para trabajar eh, por la robótica educativa con chicos entre 8 y 18 años. Eh, si nos bajamos a edades más tempranas, la solución, una solución muy interesante y que están utilizando en muchos centros es el b o su derivado Bluetooth que es BlueBot, eh, que es un robot abeja o escarabajo que ya viene montado para jugar. Eh, BlueBot eh, dispone de conexión Bluetooth que permite desde una tableta o desde un ordenador conectarse para programar el comportamiento de ese robot. Realmente mmm, lo que tiene que hacer el alumno de estas edades tan tempranas, estamos hablando de alumnos de entre 3 y 7 años, es programar el movimiento de la abeja por un, por un panel en el cual se tiene que mover salvando obstáculos. ¿no? Dispone de un montón de material eh, complementario, tapetes de muy diverso tipo, carcasas, etc. Y es una solución sumamente interesante para estas edades, las edades infantiles. otro de las soluciones de robótica interesantes es Dash and Dot. Eh, es una pareja de robots. Eh, está pensada para iniciarse en la programación visual. Tiene distintos tipos de aplicaciones en función de la edad de los, de los alumnos y la verdad que es una solución también muy interesante para niños entre 5 y 12 años. ¿no? Ya metiéndonos ya en, en edades un poco más altas, eh, hablaríamos del kit starter de Arduino, eh, que Arduino es una marca de, de una serie de modelos de placas controladoras, eh, que permiten la conexión de motores, LEDs, sensores, etcétera, y que además eh, en un entorno perfectamente abierto y programable. ¿no? La más popular de todas las tarjetas eh, de esta serie es la Arduino 1, eh, la actual es la revisión 3, y esta tarjeta pues, permite conectar, como he dicho antes, eh, LEDs. Eh, sensores y motores y además programar el comportamiento de todo eso que se conecta utilizando una herramienta de programación textual que trae la propia placa de Scratch o utilizando una adaptación un derivado que hay eh, en el mercado de Scratch que evidentemente es gratuito que se llama el S4A que es una variante de Scratch para Arduino que permite programar de forma visual la placa de Arduino y, el, y su comportamiento. A modo de conclusión en este vídeo decir que, como hemos empezado diciendo, la robótica es una variante del pensamiento computacional. El requisito mínimo que tiene que tener una solución de robótica en el mercado para considerar un robot es la posibilidad de poder programar una serie de movimientos para realizar una tarea. Y entonces, cuando hablamos de programar esa secuencia de movimientos, hablamos de un robot. Eh, a partir de ese momento, también es verdad que si ese robot incorpora sensores, Ampliamos las posibilidades de programación para adaptarnos al entorno, hablamos de sensores de color, de luz, táctil, de presión, de temperatura, esos sensores nos amplían un poco la capacidad de, de poder programar eh, soluciones de robótica. ¿no? Existen soluciones de muy diverso tipo, como hemos visto en este vídeo, eh, basadas en Arduino, eh, que por su reducido coste son bastante adecuadas para el aula. Y esa gran variedad que tenemos de soluciones nos pueden permitir plantear eh, una propuesta progresiva a lo largo de toda la escolarización obligatoria del alumno de robótica, eh, planteando propuestas muy variadas y muy diversas utilizando esta, algunas de estas soluciones que hemos planteado en este vídeo. Eh, agradecer su atención y espero que lo que hayamos planteado aquí resulte de su inter de interés y de utilidad en su práctica diaria. Muchas gracias.